Era así una vez un rey que vivía en un gran castillo. Pero a su castillo no llegaban los animales y el rey no entendía el por qué. Un bonito día apareció una damadrina y el rey le preguntó por qué los animales no le visitaban. El hada madrina respondió, aunque viva en un castillo muy bonito, los animales no vienen porque no tienen árboles, que son los que le dan alimento, refugio y sombra. Si quiere que los animales vengan, tiene que plantar un árbol. Para eso, tiene que encontrar al duende de los bosques. El rey buscó durante días, semanas y meses al duende de los bosques. Hasta que... ¡Uy! ¡Enano! ¡Espera! volvió el ciervo, volvió el erizo, volvió el búho, volvió el pastor, volvió el oso, borio oh. el lobo, el lobo, borio dos también. Y así niños volvemos a aprender. Durante el décimo taller infantil de Educación Ambiental conocimos el fantástico mundo del reciclaje y todas sus posibilidades. Concretamente aprendimos sobre el reciclaje del papel y del cartón. El papel y el cartón provienen de los árboles y es muy importante que no los desperdiciemos, porque aprovechándolos tanto como podamos es como nosotros podemos cuidar los bosques. Para fabricar papel y cartón también necesitamos muchísima agua, energía y combustible para que las fábricas puedan funcionar. Estas fábricas expulsan mucho CO2 a la atmósfera y contaminan el medio ambiente. Cuando reciclamos papel y cartón evitamos cortar árboles, gastamos menos agua, energía y combustible y logramos expulsar menos CO2 al cielo. Durante el taller aprendimos que casi todo el papel y cartón que utilizamos se puede reciclar y a través de bonitas manualidades, juegos, actividades en grupo y de un teatrito de sombras chinas comprendimos la importancia del reciclaje, de todos estos materiales para el cuidado y la conservación de la naturaleza.